Te enseño cómo hacer estas nubes. En 0, añadimos una metaval, val, la movemos, la movemos hacia arriba, duplicamos, movemos, duplicamos, movemos, duplicamos, movemos, escalamos y cuando estemos a gusto, convert, to, mesh. Aplicas un material que más te guste y listo. Tienes un tutorial para modelar esta casa en mi canal de YouTube.